Bueno, buenos días. Bueno, buenos días, no. Buenos días de nuevo, porque estamos en la, en la segunda sesión del viernes 8 de mayo. Y yo sigo publicando, son las 12 de la, de, de la mañana. Y hoy vuelven a estar con nosotros nuestros compañeros de, de de la Facultad de Ciencias, de los departamentos de, de matemáticas, también el profesor de, del departamento de, de, de Álgebra. Y vamos a seguir con. Con los cursos relacionados con, con látex, ya sabéis que hicimos una, una primera sesión introductoria y ahora vamos a continuar con la inserción y edición de gráficos. Y va a estar con nosotros, va a, llevar la, va, va a pilotar la nave, porque van a participar varios profesores, como he comentado, de, de la Facultad de Ciencias. Va a estar con nosotros, pilotando la nave, Oscar Sánchez Romero, que es del Departamento de Matemática Aplicada, pero también va a estar Pedro García, que ya lo conocéis, a Jerónimo Alamino y Francisco Torralbo. Creo que van a ser una una sesión interactiva, ¿no?, porque va a pilotar la nave, como, como ha comentado Oscar, pero en eh, la sombra, en el chat, van a estar profesores para ir un poco eh, asesorando, ayudando para las dudas que, que, que vayáis teniendo. Entonces, yo solo quería agradeceros que, que participéis de nuevo, en, en, yo, sigo, yo sigo publicando, porque la verdad que tenéis siempre muy buenas disposiciones de los diferentes departamentos de matemáticas y la verdad que aprendemos muchísimas cosas con... Con, ...con vosotros, porque vosotros los lo, lo físicos y las matemáticas... ...tienen una cosa buena, que siempre estáis a la vanguardia... ...un poco de, de, del tema de, de publicación y de uso de herramientas... De, ...de este tipo, y yo a raíz del primer curso que, que diste... ...ya lo comenté en alguna ocasión, ya empecé a utilizar Overleaf... ...con, con Pedro Castillo, que, ta, que también hizo el curso de r ...con un paper que publica con él y con Nicolás Rodríguez ...que también es profesor de, de aquí, de hecho sigo publicando... ...y empecé a utilizar Overleaf, y aunque me costó un poquillo el primer día... ...una vez que le cogí el truquillo, la verdad que, que me dejó bastante impresionado... ...y mira que estoy acostumbrado a, a utilizar programas... ...pero bueno, no me voy a entretener más, que yo me enrollo mucho... ...muchísimas gracias por, por vuestra participación... ...Oscar, te dejo las mandos de la nave... ...muy bien, pues gracias por invitarnos... Sí. Eh, gracias. ...comento un poquitín eh, la estructura de... ...a ver, sí, sí. creo que se me debería estar viendo... Sí, yo te voy a buscar, te voy a presentar. La pantalla no la vemos, si ¿La, la estás compartiendo. Voy a, sí, voy a empezar a compartir. Ah. Supongo, sí, ya está ahí empezando ya está a, a ver. Bueno, pues como comentaba eh, Dani, eh, eh, esto va a ser una especie de, de taller, lo que pasa que eh, al principio quería daros un poco una visión general de, de lo que se puede hacer. ...de lo que se puede obtener, de lo que se puede conseguir, ¿vale? Eh, y un poco de bibliografía, supongo que... ...aunque esto es una herramienta que efectivamente los matemáticos y los físicos... ...somos un poco los que llevamos la bandera... Eh, ...es una herramienta que últimamente es de mucho interés... ...no solo para nuestras comunidades, sino también para biólogos, para químicos... ...y en principio va a ser un taller que lo he pensado un poco... ...para una audiencia heterogénea... Con lo cual, no me puedo centrar en paquetes específicos que nos interesen ni a los matemáticos, ni a los químicos, ni a los biólogos. Eso ya debería ser una cosa más, más individualizada. Pref me pretendo dar un, un punto de vista, digamos, más genérico en el que la gente vea la potencialidad un poco de este tipo de, de herramientas y, y se convenza de que efectivamente con un poquitín de aprendizaje puede ser útil. Bueno, eh, esa es la primera parte de introducción. Luego ya pasaremos a la parte más de taller, para lo cual vamos a usar un editor y un compilador de látex. Quien lo tenga ya instalado en su máquina localmente, pues no hay ningún problema, puede directamente trabajar a partir de ese, de ese compilador, ¿vale?, de ese editor que tenga en su máquina. Quien no, eh, sí os pediría que, eh, mientras yo estoy haciendo la, la presentación, o bien recupere mmm, sus claves de, de Overleaf ...porque lo usase en las sesiones anteriores que hicimos con Pedro... ...o bien que se registre, esta es la página web, la he puesto en el chat... ...creo que lo tenéis por ahí, en el chat, ¿vale? Es overleaf.com y, y nada, un poquitín que... ...que eso, que vayamos aprovechando un poquitín el tiempo... ...y mientras eh, yo voy haciendo la presentación... ...quien no tenga editor de manera local... Pues que, eh, que se vaya uh, instalando o que se vaya registrando en overleaf, ¿vale? Eh, es un registro libre, no hay ningún problema, con lo cual eh, en un par de segundos lo tendría funcionando. Tranquila, una vez que hayáis registrado, no hay ah, ya iremos poco a poco luego eh, viendo cómo se usa, ¿vale? Pero. Sencillamente que ese el primer paso del registro, que no suponga luego tener que esperar cinco minutitos. Si lo vais haciendo ya, mejor. Los que no lo tengáis y los que tengáis ya cuenta de otras sesiones anteriores, estupendo. Pues solo recuperar esa cuenta y hasta está, ya entraremos en su momento. Bueno, pues en principio, en la parte de introducción que tenía preparado un poquitín, pues quería contaros eh, qué cosas se pueden hacer, a qué niveles de dificultad, de dificultad, a ver, me, me explico, a qué niveles de… Eh, de complejidad podemos llegar haciendo gráficos o introduciendo gráficos con, con látex ¿vale? luego un pequeño a la hora de insertar gráficos no cualquier tipo de gráficos van a servirnos, entonces eh, dar una visión general de eh, cómo tienes que preparar tus gráficos para poder insertarlos en un documento text y después ya en la tercera parte ya nos vamos a ir a jugar eh, y vamos a insertar una serie de, de documentos que tengo preparados en, en un repositorio de github, ¿vale? os propondré que los descarguemos para no tener que estar ahora cada uno buscándose un gráfico y que sea apropiado o no apropiado, entonces he preferido dejar el material preparado, nos lo descargamos y a partir de ese material pues, podemos ir jugando un poquitín con con nuestro propio documento. Bueno, pues en principio eh, lo primero que todo el mundo y seguro que sabe es que eh, dentro de un documento con látex podemos. A eh, ver, un momentito, no se me ve bien y no sé muy bien por qué. En un documento de látex podemos eh, insertar imágenes. Aquí tenéis, por ejemplo, una transparencia, ¿vale? donde tengo tanto una fotografía como un gráfico de los que podemos estar acostumbrados a, a usar en nuestro trabajo todos los días o una imagen, una imagen dibujada digitalmente ¿vale? Bueno, pues eh, podemos insertar todo este tipo de, de imágenes o de documentos dentro de un texto de un, de un fichero generado con látex, bien sea para una presentación como en este caso que os estoy mostrando, bien sea en un documento en un artículo, bien sea en una memoria, en un reporte, en un libro, ¿vale? Eh, en general, mmm, nos gusta que estas imágenes estén recogidas dentro de un entorno que se llaman figuras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pone figura 1, de manera que si tenemos varias figuras en un mismo documento, por esa numeración podamos localizarlas. Y después se le pone un caption, un caption que en definitiva es una presentación de lo que hay una descripción de lo que hay en esa, en esa figura. Bueno, pues eh, yo lo que os quería convencer hoy es que eh, no solo podemos insertar imágenes dentro de, de, un, de un documento de text, sino que podemos incluso jugar con ellas, podemos editarlas de alguna manera, ¿vale? Aquí eh, he propuesto un un jueguecito entre dos de las imágenes anteriores, fijaos, tenía por un lado el gráfico y por otro lado el ciclista, y eh, me las he apañado para eh, aumentando el gráfico de el gráfico probabilidad, este que tengo por aquí, reduciendo el ciclista y girándolo, y so, eh, he superpuesto el ciclista sobre el otro gráfico, eh, esto... Eh, Parece una imagen totalmente distinta, ¿vale? Tiene, eh, tiene una… Estoy mostrando unas posibilidades y lo que quiero que veáis es que, o quiero convenceros de que para hacer esto no hace falta irse ni a GIMP ni, ni a cualquier otro editor de, de imágenes, sino que el propio látex… Con poquito que aprendamos es capaz de hacer esto de una manera muy sencilla y además eh, tiene una ventaja y es que no perturba las imágenes iniciales, sino que únicamente las modifica. Con lo cual no estamos ni aumentando su tamaño ni perdiendo calidad, que es una cosa típica que nos ocurre cuando nos ponemos a hacer edición de, de imágenes. ¿vale? Ahora veremos esto mismo, lo vamos a poder hacer nosotros de aquí a un ratito. Este otro montaje que, que he hecho, fijaos cómo a partir de la foto inicial de esta chica, de esta niña chinita, ¿vale? En esta imagen originalmente era bastante más grande, aquí aparece una parte más de, de arboleda. Bueno, pues esta imagen, si os dais cuenta, eh, o esta composición, eh, para hacerla lo que he tenido que hacer ha sido recortar la imagen original, agrandar lo que se ve y luego simetrizar y he superpuesto un mensajito con, con texto. ¿vale? Bueno, pues esto tampoco tengo que usar ningún editor, esto también se puede hacer directamente con comandos de látex, a la vez que se incluye la imagen, con lo cual eh, es una facilidad, bueno, la idea es eso, convenceros de que es una facilidad de, eh, que podemos explotar en nuestro trabajo diario. Bueno, esto es otra cosa que, que también eh, gente a la que no es muy conocido, ni siquiera en el mundo de, de en el mundillo de gente de usuarios látex, y es que hay paquetes de látex que eh, nos permiten directamente incluir páginas de PDFs. Esto eh, es de bastante utilidad, por ejemplo, cuando queremos hacer, cuando queremos. ...generar documentación acreditativa. Estamos en un país en el que eh, nos piden que certifiquemos con papelitos absolutamente todo. Justamente ahora Dani y Pedro estaban hablando de, del tema. Y eh, llegan momentos en tu vida en los cuales te dicen «Bueno, pues ahora justifícame eh, documentalmente todos los méritos que estás poniendo en tu currículum». Y dices «Madre mía, qué follón en la que me he metido». Eh, tengo que eh, empezar a incluir en un fichero eh, del orden de 200 páginas de PDF que tengo todos eh, aislados, todos puestos en sus carpetas. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo me la apaño para hacer eso? Bueno, pues hay una utilidad que es un paquete que se llama PDF Pages, que me permite coger de distintos PDF, ir incluyendo eh, una página detrás de otra, incluso, por ejemplo, de un PDF... Eh, por ejemplo, de los artículos. Antiguamente nos decían, del artículo quiero que me ponga en la documentación acreditativa, quiero que me ponga en la primera y la última página de ese artículo. Bueno, pues tienes que ir y coger y extraer esas páginas. Mientras que con es muy sencillito, con látex le digo, no, de este documento quiero que me coja la página 1, la página 25 y me la incluya en este otro documento que voy a generar nuevo. Con lo cual, con una serie de instrucciones… Eh, puedes recuperar toda esa información y meterla en un documento de, de text, ¿vale? Esto es una cosa que, aunque normalmente no se ve dentro de, de lo que es inclusión de imágenes, es una utilidad que yo creo que para la gente en nuestro campo puede ser bastante, bastante interesante. Bueno, esto ya es otra, otro tipo de, de imágenes, esto es otro tipo de filosofía. Late desde hace unos años para acá... Eh, no solo es capaz de insertar imágenes, que es lo que he mostrado hasta, hasta el momento, también es capaz de generar sus propias imágenes. Esto es, incluimos comandos como los que estáis viendo aquí a la izquierda. Aquí hay una cosa que está escrita entre un begin take up z picture y un end take up z picture, Una serie de comandos, ¿vale? Fijaos que relativamente cortos. No es una cosa súper compleja. De hecho, se se vislumbra eh, el, el significado de las cosas que se están aquí escribiendo, hay un title que es un título que efectivamente hace referencia a este título de la gráfica x label que eh, es esta x que estamos poniendo aquí, que es el label que tiene este eje, este y label que es este otro eh, luego el dominio de definición etcétera, hay una serie de instrucciones que son más o menos eh, intuitivas vale y la cosa es que ya LaTeX no eh, solo es capaz de insertar imágenes, sino que es capaz de generarlas. A partir de estos comandos tan relativamente eh, cortitos y sencillos, eh, es capaz de generar esta imagen. Con lo cual, fijaos que ya no es que yo tenga que irme a un programa externo para generar eh, esas imágenes y luego insertarlas. No, no, es que con un poquito trabajo más, y el poquito, ahora voy a explicar el por qué, eh, con poquito trabajo más soy capaz de generarlas desde el mismo documento látex y además con dos ventajas eh, increíbles y es que eh, el espacio que ocupan, el, el tamaño que, que suponen estas imágenes dentro del documento es ínfimo, estoy hablando de unos pocos K, mientras que eh, importar una imagen de cualquier otro programa suelen ser mm, ficheros bastante gordos. Y por otro lado, da una calidad de imagen eh, increíble, ¿vale? Son, ima son imágenes vectoriales, con lo cual tenemos toda la calidad que, que queramos y más. Bueno, eh, lo esto se puede hacer porque la gente de Latex se ha puesto el, el mundillo Latex, han empezado a desarrollar paquetes específicos, por ejemplo, este está generado con un paquete que se llama PGFplots, que eh, lo que permiten estos paquetes es justamente eh, realizar estas imágenes con comandos muy, muy, muy sencillitos, ¿vale? una serie de comandos reducidos. ¿vale? Esos paquetes, por suerte, no los tenemos únicamente los matemáticos o los físicos. Aquí estoy mostrando imágenes generadas con otro paquete que se llama ChenFig, que es específico para representar eh, enlaces químicos, ¿Vale? Y fijaos cómo con comandos tan relativamente cortitos como estos que estoy poniendo aquí, efectivamente hay que entender un poco la filosofía de cómo funcionan los argumentos de estos comandos, ¿vale? Eso es entender cómo funciona el paquete. Luego se obtienen resultados, es decir, con relativamente poco trabajo de escritura prácticamente, fijaos que escribí una, una línea o dos líneas de código, se obtienen resultados que visualmente eh, pues tienen bastante bastante bastante eh, calidad bueno mmm, la cuestión es eh, paquetes y eh, herramientas en látex hay muchas casi todas las que están pensadas para diseñar gráficos usan como, como base un, un superpaquete que se llama TK ¿Vale? Y este TKZ, digamos, sería como el código, como una, un lenguaje base al cual todos esos paquetes se, se, se referencian, ¿vale? O van a, manejando este TKZ de una forma un poco más sencilla, pues entonces se consiguen resultados como los anteriores. Nosotros siempre tenemos opción de ir directamente... Al lenguaje original, que es TKZ. Si vamos al lenguaje original, entonces mediante nuestros propios códigos también podremos hacer imágenes. Esto es una imagen que hemos hecho nosotros para un trabajillo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo anterior? Aquí, por ejemplo, para hacer cada una de estas flechitas, para hacer cada uno de estos de estas de estas mmm, imágenes de esta esto representa moléculas vale una cadena de ADN pues para ca hacer cada uno de los elementos de este gráfico tienes que escribir comandos y a lo mejor esos comandos ya empiezan a ser un poco más, más complejos bueno esta posibilidad también existe aunque esto ya es un, un uso bastante más eh, avanzado vale yo no lo recomiendo esto para para gente que se inicie en este en este tema sencillamente lo que quiero es que veáis que esta posibilidad siempre está ahí Ahora, eh, lo que quería es un poco… Eh, como me es imposible mostrar todos los paquetes eh, que la gente pueda estar interesada, más que nada porque vuestros intereses o vuestras necesidades eh, los desconozco, entonces lo que voy a hacer es mostraros un poco cómo localizar ese tipo de, de paquetes. Bueno… Eh, en primer lugar eh, nos podemos ir a la base de datos donde tenemos toda la, todos los paquetes de, de látex eh, publicados, que es Ztan. Bueno, esto es un sitio web, cetan.org, ¿vale? donde podemos buscar eh, por temáticas. Podemos buscar eh, los paquetes que estén relacionados con esa temática. Por ejemplo, voy a buscar paquetes de biología. Bueno, pues. Si yo le doy a hacer una búsqueda de paquetes de biología, hay muchos paquetes que serán, por ejemplo, estilos bibliográficos de alguna revista, es decir, no todo te tiene que interesar. Por ejemplo, aquí quería mostrar que hay un paquete que es PGF Molvio, ¿vale? Que eh, sirve para hacer imágenes. Este, en este caso son imágenes que se encuentran normalmente en textos de, de biología molecular. Bueno, pues uno se va al paquete mira la documentación ¿vale? y ojeando la documentación pues te puede es verdad que estos suelen ser eh, libros gordos de PTT ¿vale? pero no hace falta leerse el libro de gordo de PTT tú ya solamente como eh, hacer eh, un paquete para generar imágenes visualizando un poquitín el tipo de cosas que obtienes o que están mostrando cómo se pueden hacer, pues te puedes hacer una idea de cuáles son eh, las potencialidades del paquete. Por ejemplo, aquí se eh, están viendo este tipo de, de diagramas, ¿vale? Que están representando cadenas de, de ADN. Eh, se pueden hacer otro tipo de gráficos, que son estos gráficos con módulos. O bien, en este otro paquete ah, tiene otra, otra característica es que se pueden hacer eh, módulos eh, tipo helicoidal. Hacer representaciones de esos módulos, ¿vale? Usando eh, helicoides. Eh, a lo mejor para mí como matemático pues este tipo de representaciones pues no le veo ninguna utilidad pero seguro que algún algún biólogo que esté en el que esté escuchando pues seguramente eh, le salte o le llamen la atención vale entonces ya esto es cuestión de que cada uno se vaya y busque justamente lo que lo que le interese en cada en cada momento bueno eh, otro sitio que, que os quería que os quería mostrar Esto, okay. otro sitio que os quería mostrar es el sitio web de TICZeta bueno TICZeta eh, tiene una cosa este es el el lenguaje, digamos, original, a partir del cual se han ido desarrollando casi todos estos paquetes. TKZ tiene eh, una, un montón de ejemplos aquí colgados en su página web. Por ejemplo, una cosa que he hecho yo algunas veces cuando me interesaba hacer algún tipo de gráfico, hay bichear por estos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, aquí me puedo ir, bichear los ejemplos que hay eh, de ingeniería electrónica, ¿vale? Y si hay alguno de estos ejemplos en el cual se estén usando eh, eh, imágenes que yo adaptándolas me puedan servir para mi fin como tenemos aquí los códigos fuentes tú te puedes descargar ese código fuente modificarlo eh, a tu conveniencia y obtener así tu imagen, por ejemplo la que os he mostrado hace un momento que os he dicho que hicimos nosotros para un paper fue esta la filosofía que seguimos nos cogimos un ejemplo y lo modificamos adecuadamente y todo gracias a que tenemos aquí los ficheros text ¿Vale? Y esos ficheros test directamente son descargables. Es decir, no solo te presentan la imagen, sino que te presentan la imagen y cómo hacerla. Y ahora, con un poquitín de trabajo, tú ya eres capaz de eh, de esa de aprovechar esa, esa, ese primer ejemplo para modificarlo a tu gusto. Bueno, esta es otra, otra potencialidad que tiene, ¿vale? Bueno, pues... Eh, ya con eso os habría, habríamos terminado la parte de, de introducción. Voy a hablar rápidamente sobre cómo hay que preparar los ficheros gráficos para poder incluirlos en un fichero de text y ya nos vamos directamente a, a jugar con ellos. Bueno, esencialmente podemos hablar o podemos decir o, que tenemos dos tipos de, de ficheros gráficos. Los que son mapas de bits, que son, digamos, matrices donde estamos metiendo esencialmente códigos de color o códigos de, de grises, ¿vale? Son ficheros normalmente eh, de un gran tamaño, vale, y tienen un pequeño problema, y es que tienen una cosa que se llama resolución. Y si nosotros queremos, por ejemplo, coger este fichero y agrandar una cierta zona, pues aquí estamos viendo que se nos deforma, vale. Eso eh, ahí se pixela y empiezan a deformarse ese tipo de, de ficheros. Bueno. Eh, hay eh, ficheros, hay, eh, por ejemplo, las imágenes que sacan de, de microscopio los, los biólogos Son de esta naturaleza y es que no pueden ser de otra distintas Es que son lo que son y hay que trabajar con ellas Bueno, pues eso es una posibilidad, ¿vale? Pero eh, también podemos tener eh, ficheros vectoriales Los ficheros vectoriales, a diferencia de los anteriores, se generan con instrucciones concretas ¿Vale? Y esas instrucciones, por ejemplo, si yo le aplico una transformación como puede ser un zoom, como puede ser hacer exactamente lo mismo que he hecho hace un momentito, fijaos que esta imagen, a diferencia de la anterior, no se ha deformado en, de ninguna manera, ¿vale? Eh, eso es porque está generado de manera no, distinta, está generado mediante instrucciones y entonces esas instrucciones se adaptan a la transformación, que en este caso ha sido un zoom, ¿vale? Que tú quieras hacer en cada momento de manera que la calidad del gráfico no se pierde. Bueno, pues... Eh, lo deseable sería tener muchas veces estos gráficos vectoriales, más que nada porque el espacio que ocupan es bastante o suele ser bastante menor. Entonces, es una de las cosas que tenéis que tener en mente a la hora de preparar gráficos. Bueno, otra cosa es que eh, los compiladores látex normalmente no aceptan cualquier tipo de fichero. No, lo, antiguamente se usaban los compiladores de látex Hoy día casi todos estamos compilando con PDF látex De hecho, Overleaf, aunque te da la opción de compilar con látex ¿vale? Por defecto vamos a trabajar con PDF látex Que es un compilador ¿vale? bastante más versátil O más estandarizado hoy día Y ese pues, nos va a permitir incluir archivos que sean con extensiones PNG, JPG o PDF, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un fichero, por ejemplo, un postscript o un EPS? Pues que si quieres incluirlo en un fichero látex que lo vayas a, a generar con este compilador, tendrás que pasarlo. Tendrás que eh, pasar de un. Tendrás que transformarlo, ¿vale? Eh... Con un programa apropiado. Programas como pueden ser, por ejemplo, Inkscape, Imagen Magic o Gimp. Eh, y eso, pues, tienes que hacerlo, tienes que tenerlo en cuenta antes de, de, de plantear tu, tu trabajo. Eh, y tener en cuenta que si lo quieres meter en un documento de text, pues, son estos, estas extensiones las que vas a poder incluir fácilmente. Bueno, pues con eso nos iríamos ya a la inserción del fichero, ya que tenemos claro qué tipo de ficheros son con los que podemos trabajar. Esta parte de inserción de ficheros es la que vamos a practicar más en, manera de, en forma de taller, ¿vale? Esencialmente vamos a ver cómo incluir ficheros. Eh, básicamente vamos a usar el paquete eh, GraphicX, ¿Vale? Y eh, una vez que sepamos cómo incluir ficheros, pero no solo cómo incluir ficheros, a la hora de incluir un fichero podemos poner o podemos añadir una serie de parámetros. Esos parámetros son los que nos van a permitir, por ejemplo, cambiar el tamaño de un gráfico, eh, me van a permitir, por ejemplo, recortar ese gráfico, me van a permitir rotar ese gráfico. Es decir, estos parámetros que hay aquí en estas instrucciones... Son las que me van a permitir, entre comillas, editar mis imágenes a la vez que la, que la inserto en el documento de texto. ¿vale? Aquí tenéis algunas de las cosas que podemos hacer. Podemos escalarlos, podemos cambiar la altura, la anchura, podemos cambiar el ángulo, podemos recortar la imagen. ¿vale? Se pueden hacer todo este tipo de, de transformaciones con nuestras imágenes. Y por último, para terminar con el taller, eh, una cosa que suele fastidiar, o quería comentar una cosa que suele fastidiar mucho a la gente que llega a látex por primera vez, y es que látex tiene la mala costumbre de poner los gráficos donde buenamente le vienen ganas. Y el poder controlar eso, el poder, digamos, eh, quitarle esa... Esa vara de mando a los compiladores de late es algo que a la gente le suele interesar en determinadas circunstancias, de manera que ellos dicen, no, no, yo es que quiero que esta imagen, quiero que aparezca exactamente después de este comentario, porque es que eh, es súper importante que a la vez que lees el comentario, eh, tú, estés eh, tú estés viendo la gráfica. Bueno, pues eso se puede hacer, sí, pero hay que usar paquetes específicos para que esa imagen quede justamente donde tú quieras. Entonces, esa localización, esa, el situar exactamente esa imagen donde tú quieras, se puede hacer de distintas maneras y es lo último que vamos a, a trabajar, ¿vale? Bueno, pues con esto eh, y un poco de bibliografía terminaría la, la presentación. Esta presentación eh, la vais a tener disponible o la vais a descargar, de hecho, ahora, ¿vale? Porque os propongo que nos bajemos para no tener que estar cada uno buscándose ficheros apropiados. Lo que os propongo es que nos vayamos a, a un eh, repositorio que he creado en GitHub. Voy a poner ahora mismo el, la dirección del repositorio en el chat. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Acabo de poner el repositorio para que podáis eh, acceder a él. Entonces, la idea es que entremos todos en el, en el mismo repositorio y nos lo descarguemos. Entonces, le damos aquí a clone o download y download zip. Entonces, nos descargamos ese repositorio, ¿vale? Y lo descomprimimos, cada uno que lo descomprima donde eh, le parezca oportuno, ¿vale? En particular en este repositorio está la presentación que acabo de hacer, está el código fuente, o sea que si ahora queréis desde Overleaf o desde vuestro editor, si lo queréis compilar, lo podéis compilar, ¿vale? He quitado los PDFs para que no pesase mucho y no, no tardase no tardase mucho, ¿vale? Bueno, pues, si lo tenéis, ahora lo siguiente que os propongo es que nos vayamos a, a Overleaf. Eh, nos vamos a, a Overleaf y entramos. Yo, como ya tenía cuenta, pues directamente le daría login, me identifico, ¿vale? Venga, bueno, me identifico. A ver. A ver que no me haya equivocado. ¿Qué pasa? Perfecto. Bueno, pues, quien haya trabajado ya con Overleaf tendrá aquí sus proyectos, como ocurre en mi, en mi caso, ¿vale? Eh, quien no haya trabajado nada, pues, bueno, pues no tendrá proyectos. En cualquier caso, eh, os propongo crear un nuevo proyecto. Bueno, por supuesto, quien tenga editor eh, de text en su máquina no tiene por qué hacerlo desde Overleaf, puede trabajar directamente con con su, con su máquina, ¿vale? Eh, y con su editor con el que esté más acostumbrado. Lo que sí tendrá que hacer ahora es ir y buscar los ficheros que nos hemos descargado. Bueno, pues, eh, como yo en principio voy a presuponer que la gente que está asistiendo no tiene por qué conocer el uso de Overleaf, voy a ir poquito a poquito mostrando cómo se cargaría un nuevo proyecto en el cual ahora subamos los ficheros que, eh, que nos hemos descargado de GitHub. Bueno, pues yo le daría a nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto que sea taller de gráficos. Venga. Me crea un nuevo proyecto en el cual al principio únicamente tengo un fichero, que es este fichero main.txt. ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos subir aquí a este proyecto, los ficheros que nos hemos descargado de, de GitHub. Ojo que eh, esto, en algún momento, si alguien trabaja con Overleaf, en algún momento, si tú quieres incluir un fichero, eh, un gráfico en tu en tu, eh, en tu uh, documento, lo vas a tener que hacer siempre, ¿vale? El tener tu fichero guardado en tu máquina local y subirlo al proyecto. Bueno, yo... Cuando estamos trabajando con gráficos siempre recomiendo que los gráficos los, los guardemos en una carpeta. Pues bueno, yo os propongo que creéis una carpeta que se llame gráficos. No dejéis que ponga el acento porque si no, ahora eh, el código mm, puede dar problemas. ¿Vale? Es mejor este tipo de cosas. Como son nombres de carpetas yo lo siento, pero eh, yo de acentos, de espacios, de ñ y cosas de estas siempre huyo en los los nombres de carpetas. He creado una carpeta que se llama gráficos y ahora lo que voy a hacer es en esa carpeta subir todos los ficheros de gráficos que me, que, que me he descargado. Bueno, voy a mostrar. Voy a mostrar eh, en mi. A ver, aquí. En mi carpeta de descargas, que la tengo justamente aquí, yo me he descargado, eh, ten, oh, tenía ya descargado todos lo, los ficheros que, que había en, la, en GitHub, ¿vale? En particular, dentro de la carpeta gráficos látex master, que es lo que se ha descargado de GitHub, tengo una subcarpeta que pone gráficos. Pues, bueno, pues lo que voy a hacer es todos estos gráficos que van desde el fichero que se llama BP2 hasta el que se llama sorpresa.jpg, los voy a subir a Overleaf. Entonces, aquí en Overleaf le voy a decir quiero subir ficheros y me aparece una ventana vale donde me dice que seleccione los ficheros que quiero subir y que los arrastre. Bueno, pues fijaos que los he arrastrado. Se van subiendo poco a poco. Si estamos todos trabajando simultáneamente, a lo mejor tarda un poquito. En particular, el diploma, como era una cosa escaneada, es un poquitín más grande. Va a tardar un poquitín más. ¿Vale? Pero se van subiendo los ficheros. Venga, pues, yo ya, como ha terminado el proceso, tengo, si sí, eh, extiendo mi carpeta gráficos, ya estoy viendo que tiene ahí todos los ficheros de gráficos que me hacían falta para poder trabajar, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es ya no solo subir los ficheros de gráficos que los tengo ahí todos metiditos en mi carpeta, sino que voy a subir también... Ficheros de código text que nos van a ser de utilidad en, en, la, en el taller que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, le doy aquí a subir ficheros y son tres los ficheros que me hacen falta para poder trabajar. El presentación text. El mis pruebas text Y el mis pruebas text ver final Esos tres Habría que subirlo ¿Vale? Ahora es posible Que ocurra Lo que me ha ocurrido a mí Y es que lo ha subido dentro de la carpeta gráfico Bueno, no pasa absolutamente nada Se cogen, se arrastran Y se sacan fuera de la carpeta gráficos ¿Vale? De esta manera daos cuenta que tengo por un lado los códigos fuente de LaTeX que son esos tres ficheros, y por otro lado tengo todos mis ficheros de gráficos en una subcarpeta. Esto, cuando tienes proyectos grandes, como puede ser un TCG, un TFM, una tesis, a la larga se agradece porque el tener la información, el tener ese volumen de trabajo eh, ordenado, cuando entra en un directorio... Eh, llega un momento que dice, menos mal que lo hice así, si no, me estaría volviendo loco ahora con 100 o 200 ficheros dentro de la misma carpeta, ¿vale? Entonces, el ordenar en, su, en, en sus carpetas es una cosa siempre recomendable. Bueno, en particular, si queréis, por ejemplo, generar el gráfico, generar la presentación que os he mostrado, podéis seleccionar el fichero presentación text, darle a recompilar, ¿vale?, Tarda un poquitín porque tiene que, entre comillas, dar varias eh, pasadas es la primera vez que compila un fichero, pero ahora nos mostrará la presentación y esto ya lo tenéis cada uno localmente en vuestro proyecto en Overleaf. ¿vale? Bueno, pues ya todo lo que os he ido mostrando, que lo tenéis claro que lo tenéis ahí, ya tenéis la información disponible de la presentación. No obstante, eh, no quiero trabajar sobre la presentación. Lo que quería hacer es que nos vayamos a un fichero que se llama mis pruebas y sobre ese fichero vamos a empezar a ir nosotros incluyendo documentos, ¿vale? Entonces, la presentación la dejáis ahí, ya la tenéis, si os hace falta o queréis eh, consultar alguna cosa, ahí está, ¿vale? Entonces, nos vamos al fichero mispruebas.txt, lo abrimos y lo compilamos. Y vemos que a priori este fichero está esencialmente vacío, tiene únicamente un título, una fecha, vale eh, introducción y pone que vamos a incluir una sección donde dice que vamos a incluir gráficos. Bueno, pues la idea es ir poco a poco mostrándoos cómo vamos a incluir esos gráficos o cómo se incluirían aquí estando en Overleaf y cómo los podemos ir. Eh, editando y, y jugando con ello bueno pues eh, vamos a, a ello si todo el mundo está más o menos aquí vale supongo que eh, por la velocidad a la que me ha ido a mí no a la hora de descargar de github y eso y subir a overleaf eh, no habremos tenido muchos problemas bueno eh, quien se pierda un poquitín en esta parte, tranquilos, porque el resultado final de todos los ejemplos que os quería hacer está aquí en este otro fichero, mis pruebas, ver, final. O sea, quien se pierda en algún ejemplito, tranquilo, que lo va a tener ahí guardado, ¿vale? Eh, lo que ocurre es que eh, prefiero que vayamos haciéndolo nosotros, porque la mejor forma de, de aprender este tipo de cosas es practicarlo. Bueno. Bueno. Vamos a incluir entonces, si queréis, en el fichero mispruebas.txt, vamos a incluir nuestro primer gráfico, ¿vale? Los gráficos se incluyen mediante un entorno que se llama figure. Entonces, para escribir o para escribir o ver qué código necesita ese entorno figure, empezamos a escribir begin, abro llave y ahora escribo figure y ya automáticamente... Overleaf se da cuenta que lo que quiero escribir es justamente un entorno de esa manera. Pues ya no tengo que seguir escribiendo. Ya le doy a Enter y automáticamente me ha eh, completado el resto de instrucciones que él considera que son razonables para eh, determinar un entorno figure. ¿Vale? Un entorno figure es el entorno donde voy a meter un gráfico. Bueno, en este entorno ya vamos reconociendo algunas palabras. Este Caption va a ser la descripción que eh, aparezca debajo de nuestro... <coughs> en el caption sale la... Eh, eh, la descripción, pues entonces vamos a poner inclusión o uh, una imagen simple en... Entorno Figure Que eso es lo que vamos a poner aquí ¿Vale? Bueno, estos label Estos van a ser etiquetas Esto es algo que es común en, en Látex, esto ya lo comentó Pedro en su momento Y es el nombre que le vamos a dar A este a este Entorno, ¿vale? Por si queremos hacer referencia a él Desde el texto, por ejemplo, yo le voy a llamar Figura 1 Va a ser el label que le voy a poner a esta figura y todavía no he seleccionado qué figura quiero eh, quiero insertar. Entonces, si para indicar qué figura es la que quiero insertar de todas las que tengo en mi fichero de gráficos, me tengo que venir aquí, tengo que ponerme, justo después del include graphics, tengo que ponerme entre medio de las dos llaves y empezar a escribir gráficos, porque gráficos es la carpeta donde tengo todos mis ficheros. Y ahora fijaos que automáticamente JavaLead se da cuenta... De que eh, lo que estoy buscando es un fichero de esos que están en esa subcarpeta y me muestra todas las posibilidades. Bueno, pues, en principio, si queréis, podemos escoger uno de estos uno de estos imágenes, por ejemplo, el ciclista PNG. ¿Vale? Y con esto, ya, esto serían las instrucciones básicas que eh, necesitamos para... Eh, ...para eh, tener o para insertar una imagen en, en un fichero látex. De hecho, vamos a recompilar. Recompilamos nuestra imagen y ahora veremos que a partir de aquí... ...ya directamente me ha aparecido la imagen del ciclista. ¿Vale? Es verdad que no ha aparecido justo aquí, a continuación de inclusión de gráficos. Esto es lo que os decía que a mucha gente... Eh, les fastidia el hecho de que cuando tú incluyes un, un gráfico en látex no aparezca donde tú quieres. Bueno, permitidme, dame un poco de, eh, de cancha y quiero primero mostraros cómo incluir los gráficos y cómo editarlos y después ya a posteriori veremos cómo esos gráficos podemos escoger dónde eh, queremos que dónde queremos que, que, se en, que se encajen dentro de nuestro texto, ¿vale? entonces Vamos a dejar ahora a látex un poquitín libertad y que él ponga los gráficos donde quiera. Lo, a priori no me voy a preocupar. De hecho, priori, ahora mismo no tengo ni texto. O sea que no me voy a, a preocupar mucho de, de esa historia. ¿Vale? Sencillamente vamos a primero aprender a incluir los gráficos y después ya uh, veremos cómo colocarlos dentro de. de... Bueno, pues. Eh... ¿Qué cosas podemos hacer a este gráfico? Este gráfico no solo me interesa eh, insertarlo, yo lo veo ahí y a lo mejor me parece que está pequeño. ¿Vale? Pues entonces, lo que podemos hacer es directamente a la hora que lo, a la vez que lo incluimos, podemos modificarlo. Para modificarlo, aquí tengo que escribir, justo después de Include Graphics, tengo que escribir dos corchetes y esos dos corchetes, vale son los que me van a albergar a todas las modificaciones, a todos los parámetros de modificación que yo quiera hacer sobre mi fichero. En particular, por ejemplo, le podemos cambiar... Oscar, perdona que te interrumpo un poquillo. Pon sí. la ventana, maximízala para que se vea mejor. A ver. a ver, efectivamente. Vamos a ver. Ahí, y esto, si lo quito de en medio, ¿mejor ahora? Sí, mejor. ¿Y puedes quitarla a la...? para que oculte los ficheros de vale. la pestañita que tiene sobre la línea. Sí, está. Gracias. Las fuentes, en lo que no sé si se verán bien o no, sí, supongo que sí, ¿no? Venga. Bueno, pues gracias, Pedro. Vamos a, a coger esta, esta imagen y vamos a empezar a, a cambiarle cosas, vamos a hacer que, eh, a modificarla. Por ejemplo, puedo querer que sea más alta. Pues entonces cojo y voy a decirle que la altura sea igual a 7 centímetros. ¿Vale? Recompilo. ¿Vale? Y lo he modificado, no se aprecia mucho, pero si le pongo, si en vez de 7, le pongo 10 centímetros y vuelvo a recompilar, ¿vale? Fijaos que ya sí se aprecia. ¿Vale? Ya si se aprecia, voy a... A ver, un momentito. Aquí, lo que es la imagen, para que veáis el tamaño relativo de la imagen, sí voy a achicarla un poquitín, ¿vale? Entonces, eh, fijaos que he cambiado el tamaño. En este caso lo he cambiado indicándole la altura que quiero que tenga el fichero. Bueno, no solo podemos cambiarlo indicándole la altura, podemos cambiarlo... A cambiar el tamaño indicando también su anchura, ¿vale? En este caso le he cambiado la anchura. Ahora en la anchura lo que estoy pidiendo que valgan 10 centímetros, ¿vale? Y ha cambiado ahí. Y me podéis decir, es que no entiendo muy bien por qué eh, me ha reducido el tamaño de la imagen. Para que podamos entender bien cómo trabaja este eh, esto, tendríamos que ver la imagen completa. Y la imagen completa lo que ocurre es que no estamos viendo el borde. Entonces, os voy a proponer que hagamos un pequeño truquito y es incluir el comando include graphics dentro de un comando que sea barra frame, de esta manera. ¿Vale? Pongo barra frame, abro llave y dentro he metido el include graphics. Si yo recompilo ahora, no solo voy a ver la imagen, sino que voy a ver la imagen y todo su borde exterior. Con lo cual, fijaos que estoy viendo que esta imagen es más alta que ancha. Con lo cual, eh, perfectamente entiendo ahora que cuando le he dicho que la anchura sea 10 centímetros. Mm, mm, Oscar, perdona. Es que no, wait, es eh, width Ah, perdón, perdón. A ver. Esto. Ahora. Vale. Perdona. Me he ido al peso directamente. Venga, a ver. Eh, vale, cuando he puesto esto, bueno, pues ya... Ahora sí me ha funcionado, perdonad, de hecho no me había dado cuenta de, de la alerta que me estaba saliendo aquí. Ahora ya sí me ha funcionado y se me, han, se me ha amplificado, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? Aparte de cambiarlo eh, de manera absoluta, eh, que a lo mejor no es muy inteligente, podemos intentar cambiar el tamaño indicándole un, eh, una medida relativa. Por ejemplo, eh, en un documento hay una cosa que es el tamaño, eh, la anchura que ocupa el texto. Entonces, me podría interesar que esta imagen ocupe la mitad de la anchura del texto, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues pongo 0.5, ¿vale? Y ahora escribo text with, ¿vale? El text width es justamente el tamaño de la anchura de texto que tenga esto eh, predeterminado. Recompilo y ahora el tamaño que está ocupando la imagen, vale, sería eh, la mitad de la anchura que yo tenga para texto. Es decir, todo este espacio que me está dejando por aquí y el que me está dejando por aquí sería lo que podría rellenar, digamos, con texto y sería, eh, me quedaría del mismo, digamos, este espacio se supone que es el mismo que estoy, que estoy dejando libre o que estoy ocupando con la imagen, ¿vale? He dividido esa anchura que es donde va a escribir el, eh, donde se va a escribir en el fichero text, pues lo estoy, eh, lo estoy modificando de manera relativa. Bueno, otra posibilidad es cambiarlo mediante el. Un escalado directamente, ¿vale? Escalado a 0.5, por ejemplo. Eso es, me va a coger el tamaño original y me va a dividir el tamaño original a la mitad. Bueno, eso es otra posibilidad. Fijaos que ya cuando he reducido el tamaño ya sí se ha venido a la primera página la imagen, ¿vale? Y por último, otra cosa que podríamos hacer es rotarlo. Para rotarlo, por ejemplo escribimos otro modificador separado por una coma del escalado, que sea ángulo, angle igual a 25. En este caso lo voy a girar 25 grados. Recompilo y ahora me aparecerá mi imagen, solo que el ciclista está girado hacia arriba. ¿Vale? Bueno, pues fijaos que de qué manera tan, tan, tan sencilla puedo... Eh, modificar la apariencia del, del gráfico uh, insertado. Venga, pues entonces eso va a ser un primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que vamos a incluir otra figura. Ahora, en vez de una figura, vamos a incluir dos figuras. ¿Vale? Venga. La primera figura va a ser, al igual que antes, ...el ciclista... ...y ahora... ...voy a incluir... ...otra figura... ...justo antes del ciclista... ...y esa... ...va a ser... ...la de... Eh, ...la funcioncilla esa que había puesto al principio... Esa es figura 9 bis. Bueno, fijaos que dentro, que lo que estoy haciendo es que dentro de un entorno figure, ¿vale? Estoy poniendo no solo una imagen como he hecho antes, sino estoy poniendo dos imágenes, una al lado de la otra. ¿Vale? Bueno, pues entonces en este caso voy a cambiarle el label, le voy a poner eh, eh, label figura 2 y The Caption. Descripción: Le voy a poner dos imágenes contiguas. A ver. Compilo y esto sería el resultado. ¿Qué es lo que me está ocurriendo aquí? Pues que el tamaño original de esta función, de este fichero, es muy, muy grande. ¿Vale? Con lo cual, eh, no deja espacio para que me aparezca justo debajo el ciclista. Es decir, tengo un problema de tamaño. Eso se arregla fácilmente diciéndole que, por ejemplo, que me escale la primera figura, ¿vale? Me la he escalado. Aún así el tamaño que tengo de los dos gráficos es muy, muy, muy grande, ¿vale? Entonces, una, si lo que quiero es que se ponga uno justo al lado del otro, en vez de hacer un escalado eh, directo, vamos a intentar usar una medida relativa de manera que yo sepa que seguro, seguro, seguro que me van a entrar los dos. La forma de hacer eso sería decir que el, la anchura sea exactamente igual, en este caso voy a poner 0,45 de la anchura normal que hay para el texto. Y eso, este modificador de tamaño, se lo voy a poner a ambas figuras. Si hago eso, vuelvo a compilar... Ahora lo que estoy diciendo es que una de las figuras ocuparía el 45% del espacio que tengo para texto, la otra figura ocuparía el otro 45% y, por supuesto, entonces ya automáticamente están entrando. Es decir, se puede poner una al lado de la otra. ¿vale? Igual que he puesto dos, podría poner tres. Lo único es que si quiero poner tres y quiero que estén alineadas, pues efectivamente tendré que cambiar el tamaño para que aquello... Eh, para que, eh, para que quepan. Eh, no tiene ninguna, ninguna ciencia. Uno puede poner aquí tanto a Include Graphics como a priori eh, pueda necesitar. Bueno, eh, la cuestión es, yo he puesto estas dos imágenes y eh, fijaos que aparentemente el ciclista eh, me está quedando elevado con respecto a, a la gráfica. ¿Eso por qué es? Eso lo podemos comprender qué es lo que está ocurriendo si visualizamos el entorno de, la, de cada una de las imágenes entonces voy a coger y al igual que he hecho antes voy a enmarcar voy a ponerle un cuadro alrededor a ambos include graphics recompilo y ahora vamos a ver por qué una imagen aparentemente está subida con respecto a la otra ...y no es que una esté subida con respecto a la otra... ...en realidad están las dos exactamente a la misma altura... ...pero ¿qué es lo que ocurre? ...lo que ocurre es que la imagen del ciclista... ...por debajo... ...tiene eh, bastante espacio en blanco... ...si eso ocurre... Eh, ...¿qué podemos hacer? ...pues lo que podemos hacer es... ...coger e eh, intentar eliminar este espacio en blanco... ...porque si yo quiero que el ciclista... Eh, ...se ponga a la misma altura... Puedo eliminarlo. Bueno, pues, ¿cómo elimino esta parte de espacio en blanco? Podemos usar un, un comando, ¿vale? Que es el comando trim y después eh, clip. Y lo que voy a hacer es escribir aquí donde están los parámetros. Escribo trim, igual. Y ahora voy a escribir cuatro medidas. Esas cuatro medidas van a ser espacio que le voy a quitar a la imagen ciclista, ¿vale? Pero ojo que se lo puedo quitar bien por izquierda, mmm, derecha, arriba o abajo. Entonces, eh, hay que tener en mente que eh, la primera medida que yo eh, ponga aquí va a ser el espacio que le quito a izquierda, van a ser 0 milímetros. A izquierda no quiero quitarle nada. Ahora, espacio que quiero quitarle por abajo, ¿vale? Serían 15 milímetros. Espacio que quiero quitarle por arriba, por arriba, perdón, a la derecha, 0 milímetros, y por arriba, por arriba le podemos quitar un poquitín, pero vamos, vamos a quitarle 8 milímetros por quitar algo. Bueno, pues con eso le estaría diciendo que ahora, cuando me incluya, la, eh, cuando me incluya este ciclista, voy a recortar, quiero que lo incluya, pero recortando espacio, 0 milímetros por la izquierda, 15 milímetros por abajo... 0 milímetros por la derecha y 8 milímetros por la parte de arriba fijaos que las medidas van recorriendo la imagen en este sentido, ¿vale? En sentido antihorario y si queremos que efectivamente se haga el corte hay que poner aquí clip bueno, con esto indicamos cuánto tamaño se quiere recortar y con el clip le decimos que efectivamente lo recorte y eso lo separamos con respecto al resto de modificadores que era un modificador de tamaño venga, pues recompilo y ahora cuando he recompilado, fijaos que ya efectivamente le he quitado a la imagen tanto por arriba como por abajo. Con lo cual, visualmente, ya me aparecen ambas a la, misma, a la misma altura, ¿vale? Bueno, pues ya hemos aprendido a recortar una imagen. Fijaos que para recortar lo único que le tengo que decir es cuánto quiero recortarle y por qué lado. No tiene, no tiene mucho... Mucho problema. Bueno. Los labels sí quería eh, indicar para qué sirven. Los labels para aquel que no haya usado látex. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a estas imágenes, yo en el texto puedo escribir algo del tipo en la imagen. Y ahora escribo barra ref. Y ahora... Uso el label de la imagen a la cual yo le quiero hacer referencia. Pues en, en este caso quiero hacer referencia a, a la primera imagen, que era la que tenía label figura 1, ¿vale? Mejor, en vez de poner imagen, voy a poner en la figura. Le mando a un nombre, que es el nombre que le hemos dado a esta figura 1. Aparece una imagen... Mientras que en la figura, y ahora voy a poner otra referencia cruzada, pero va a ser una referencia cruzada a la figura 2. Aparecen dos figuras. Si ahora recompilo, vamos a ver cómo funcionan esto, estas referencias cruzadas. Fijaos que aquí me ha puesto en la figura 1. ¿Por qué figura 1? Porque figura 1 es como aparece justamente la figura que tiene como label fig 1. ¿Vale? Y aquí me ha puesto figura 2. Que yo ahora cojo y cambio el orden de esta figura. Si yo ahora cojo esta, la corto y la pongo delante y recompilo... ¿Qué va a ocurrir cuando recompile? Pues que cuando recompile esta, esta llamada, digamos, a, la, a los nombres de esas figuras, se van a actualizar automáticamente. Y fijaos, ahora me dice, en la figura 2, ¿cuál es la figura 2? Ojo que la figura 2 ahora es esta, porque le he cambiado el orden, la he modificado, lo vemos. En la figura 2 aparece una imagen, mientras que en la figura 1 aparecen dos. ¿Vale? Entonces, para eso se usan esos esos labels. Para eso se usan esos labels, para dentro del texto poder hacer referencia a ellos. Y lo bueno que tiene Latex es que si tú modificas el orden de esas figuras, esos labels automáticamente se actualizan. No necesitas preocuparte para nada de, de ello. Lo único que tienen que, digamos, tener nombres apropiados y que sean distintos, ¿vale? Eso sí. Bueno, pues eso, con respecto a, a estas figuras, venga, ¿qué más cosas nos quedarían por ver? Pues nos puede interesar superponer una imagen a otra. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Voy a coger este, este ejemplo. No, vamos a hacerlo directamente. Venga, Vamos a hacer... Vamos a incluir otra imagen. Venga. Y ahora, esta imagen, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser eh, incluir directamente eh, la imagen, la, la del fichero este de, de la función cita. Venga, vamos a incluir... gráficos FIG 9 bis, ¿vale? Con eso estaría incluyendo esto, ¿vale? Y ahora, eh, lo único, eso sí, voy a, eh, a ponerle el tamaño, como esta figura era muy grande, voy a modificarla, el tamaño, ¿vale? With igual a, lo voy a poner al 70% del espacio que tengo. compilo ¿qué pasa aquí? Oscar, la barra, Oscar, la barra hasta la, la barra, vez. De texto. Sí, la barra me he equivocado de darle. Eso. ¿Con bueno, otra vez el, el navegador al, a un poquito más grande? Okay. Otra sí, vez ya. Sí. O a grande la ventana. Ver, y quitaré también la, la... Eso, eso, eso. Vale. Por ¿Ya? Venga. Entonces, he incluido esta, esta imagen, la he puesto al 70% del espacio que tenemos para, para texto, ¿vale? Bueno, vamos a ver que eh, sobre la imagen se puede también escribir. Para escribir sobre la imagen podemos o bien incluir texto, que es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿Vale? O, in, o meter otra imagen. Por ejemplo, voy a incluir texto con el comando put. El comando put necesito primero decirle unas coordenadas. Menos 80, coma, en este caso os voy a archivar las coordenadas. ¿Vale? Menos 80, 150. ¿Y ahora qué quiero escribir? Pues voy a escribir, por ejemplo, v igual a 20 kilómetros hora. Ahora entenderéis por qué... Me apetece escribir eso, ¿vale? Recompilo y lo que he conseguido es no solo imprimir en mi documento la imagen, sino imprimir un pequeño texto encima de ella, ¿vale? Estas coordenadas menos 80, 150 son unas coordenadas que tú las tienes que ir escogiendo, ¿vale? ¿Y cómo lo hago yo? Pues yo a priori las pongo... Pongo ese mensaje en el origen, ¿vale? Compilo. Si lo pongo en las coordenadas, en el punto 0,0 lo pondría ahí. Y entonces ya lo que hago es, modif eh, jugueteando un poquitín con los numeritos, de ahí me ha salido el menos 80 y el 150, ¿vale? lo llego a colocar en el sitio que, que me apetezca. Bueno, eso no solo lo puedo hacer con texto, eso lo puedo hacer también con otra imagen. Bueno, pues vamos a hacerlo con otra imagen. Vamos a poner barra put. En principio, este lo vamos a poner en el 00 para que veáis cuál sería el proceso de colocación. ¿vale? Y ahora lo que voy a incluir aquí ya no es un texto, ya no es V igual a 20 km por hora. Lo que voy a incluir es otra imagen. Pues como es otra imagen, lo que voy a hacer es directamente meter ahí el Include Graphics correspondiente a esa imagen. pues Como lo tengo aquí ya escrito, lo que voy a hacer es escoger el del ciclista, ¿vale? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bueno. Con eso estaría incluyendo la imagen del ciclista y le estaría poniendo en las coordenadas 0,0. 0. Vamos a ver cómo queda esto. Ojo que este ciclista ahora mismo es muy grande, eh, tiene un tamaño del 45%. Vamos a cambiarlo al 25%. A ver si... Venga. Vale, ahora mismo me aparece el ciclista... Pero me aparece ahí, más o menos donde me había aparecido antes el texto cuando yo había puesto coordenada 00. Si yo ahora quiero que este ciclista me aparezca por aquí, que era más o menos eh, la imagen que yo os había puesto, ¿vale? Pues eh, podemos ir jugando con sus coordenadas, con su posición, ¿vale? En particular, yo pondría aquí, por ejemplo, ahora menos 100, si quiero que esté un poco más allá que el texto. Y aquí puedo poner, vamos a ver, 20. Recompilo, ¿vale? Y si pongo menos 120, pues eh, se ha ido a una posición que más o menos, más o menos, estaría, pues, para mi gusto o para lo que quiero hacer, pues sería apropiada, ¿vale? Lo único es que, fijaos, que parece como que el ciclista tiene la rueda levantada. ¿Cómo puedo...? Y la rueda de atrás, la rueda delantera, la tiene levantada, mientras que la trasera la tiene hundida en la, en la carretera. ¿Eso cómo lo puedo corregir? Lo puedo corregir girando el ciclista. Si yo le pongo aquí angle igual a menos 5 grados, vamos a ver si con eso... Si lo giro tanto, se queda hundido de los dos, pero esto se puede arreglar si ahora cojo y lo subo un poquitín. Vamos a ver. Bueno, pues fijaos que ya aparentemente mi ciclista lo he colocado, ¿vale?, en una posición, si queremos ajustarlo bien, bien, bien, a lo mejor bajándole un poquitín la altura sería suficiente, pero tampoco quiero perderme en detalles. Lo que quiero que veáis es que puedo superponer una imagen dentro de otra y de una manera muy sencilla, solamente lo mismo de sencillo que poner texto, ¿vale? Bueno, pues eh, el último, a ver que vea. Eh, el último ejemplo que os quería mostrar, que era el de la imagen reflejada, eh, no nos va a dar lugar. Prefiero, eh, no, prefiero no, no llegar a ese ejemplo, ¿vale? Lo tenéis en la versión final. Lo que sí quería es mostraros cómo eh, se incluye eh, eh, un, una página de un PDF directamente. Para incluir una página PDF, bueno, vamos a hacer una nueva sección. Inclusión de página de un pdf. Ven. Para incluir un pdf lo único que hay que hacer es escribir include pdf, ¿vale? ya lo reconoce látex y ahora escribir aquí el nombre del pdf que queremos incluir. Pues en este caso... El PDF que yo quiero eh, incluir era el que se llamaba diploma.pdf. Vale. Bueno, importante para que este paquete funcione, para que este, esta instrucción funcione, vale, tengo que tener declarado aquí arriba el paquete PDF Pages, que es el que os he dicho que hacía falta para incluir PDF al principio. Vale. Si no tienes el paquete, eh, te va a dar un error. Pero como no, yo ya lo tenía previsto, que lo íbamos a hacer, lo había cargado al principio. Y si ahora recompilo, pues aparecerá el diploma. ¿vale? Fijaos que el diploma aparece ocupando toda la anchura. ¿Eso se puede, se puede modificar? Sí, sí se puede modificar. ¿vale? Pero lo único que quiero que veáis hoy es que podemos incluir el PDF, encastrarlo directamente dentro, dentro de nuestro documento aunque no entendemos muy bien ahora mismo por qué ese fichero me lo ha puesto antes de las imágenes y justamente en el código fuente es al revés. Bueno, eso es justamente lo siguiente que os quería hablar y es que LaTeX cuando incluimos en entornos, figures, imágenes, estos, estos entornos, figures, son lo que se llaman entornos flotantes. Esos entornos flotantes son eh, entornos que LaTeX a la hora de compilar, decide según una serie de criterios que tiene implementado, cuál es el mejor sitio para, para, eso, para esas imágenes. Vale, si tú estás escribiendo un texto y las imágenes hacen referencia a la, a, a la sección 2 y luego tienes una sección 3, fijaos que esta disposición de, de imágenes que hay ahora mismo en el documento, como que no, no, no nos son de mucha utilidad. Vale, Entonces lo que os iba a proponer ahora justamente a partir de estas imágenes que tenemos aquí Aprender a hacer que, eh, que látex no las coloque donde nosotros queremos Y para eso hay distintas posibilidades Ahora este documento que hay aquí si solo tenemos imágenes va a quedar un poco un poco raro Porque eh, tal y como, como, está, eh, como está puesto no hay texto no tengo, digamos, un sitio en el que localizarlo, en el que integrar mis imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer es que aparezca texto. ¿Vale? Para que aparezca texto, eh, vamos a usar un paquete específico que usan los cajistas, que es el paquete lipsum Ese paquete lipsum lo que hace es, yo escribo un comando y me va a aparecer un montón de texto en el, en el documento. ¿Vale? Y ahora lo que intentaré ver es cómo encajar estas imágenes dentro de ese texto. Bueno, pues vamos a escribir entre medias de cada imagen, ¿vale? Vamos a escribir los comandos Lipsum, sin ponerle corchete al final, y después vamos a escribir con negrita para poder verlo, final Lipsum 1. Con eso lo que voy a conseguir cuando yo escriba esto... Es que me aparezca aquí al principio, fijaos, aquí me aparece no solo el texto que yo había escrito en la figura 2, aparece una imagen, bla, bla, bla, bla, sino que aparece un texto escrito en latín, ¿vale? A nuestros efectos prácticos, texto, que es lo que yo necesito ahora para poder integrar mis imágenes. Y justo cuando se termina ese texto aparece final Nipsum 1. Bueno, pues esto mismo que he integrado aquí al principio, que he puesto aquí al principio... Vamos a, a escribir lo mismo, solo que entre medias de cada una de las imágenes. Aquí voy a poner final Lipsum 2, aquí voy a poner final Lipsum 3 y aquí voy a poner final Lipsum 4. ¿Vale? Y ahora voy a recompilar. Lo único que he hecho ha sido meter un montón de texto entre las eh, imágenes sin tener que picar yo el texto era lo que me hace falta, porque ahora lo que queremos ver es justamente cómo puedo integrar estas imágenes que ya habíamos declarado previamente, cómo las podemos integrar en nuestro texto, dando distintas opciones. Bueno, pues eh, vamos a, a evaluar distintas posibilidades. Venga, vamos a ver la primera, la primera de las posibilidades, ¿vale? Sería... Estas dos imágenes. Estas dos imágenes vamos a mirar dónde deberían aparecer y dónde aparecen en realidad. Bueno, fijaos. ¿Dónde deberían aparecer? Deberían aparecer justo después del final Lipsum 1. Es decir, deberían aparecer justo aquí. Y sin embargo, en mi fichero han aparecido en la página siguiente. ¿Vale? ¿Eso por qué Pues porque Latex ha estimado que en este sitio no tienen espacio suficiente, ¿vale? Y eh, antes de ponerla ahí y que estuviesen demasiado apretadas, ha preferido hacerla saltar a la página siguiente. Bueno, eso de eh, hacia dónde las hace saltar, podemos ligeramente controlar, ¿vale? Esos, esos saltos con unos modificadores que podemos escribir aquí, ¿vale? Pero esos modificadores... Eh, puede ser o poner H de, here, de aquí, o poner T de top de en lo alto de la página, que es donde estaría ahora mismo O poner B, por ejemplo, de bottom Pero ojo que incluir esto, eh, estas preferencias tuyas sobre Aquí estamos indicándole a Latex que yo prefiero que esto esté al final de una página Si yo pongo esta cosa que hay aquí Eso no significa que Latex haga lo que tú quieres porque eh, controlan, digamos, la posición del fichero Pero lo controlan de, de la imagen Pero lo controlan de una manera débil En este caso, sí lo hemos conseguido de, Poniendo este modificador ¿Vale? Me lo ha pasado a la parte de abajo de una página Pero en vez de ser la parte de abajo de la página 2 Que es la que a lo mejor a mí me interesaba Es la parte de abajo de la página 3 ¿Vale? Que es donde tiene, donde ha encontrado espacio para ponerlo látex bueno esto es una posibilidad, ¿vale? Esto se usa y eh, la mayor parte de las veces eh, es bastante, bastante útil. Ahora hay gente que dice, no, no, no, yo es que de verdad que es que quiero, que es que esas imágenes tienen que estar sí o sí aquí, en este espacio. Bueno, pues para eso hay varias opciones, unas más ortodoxas y otras menos. La opción menos ortodoxa es quitar el entorno figure, ¿vale? Yo lo voy a mostrar y también muestro los problemas que da eso. Para quitar el entorno figure, lo único que hago es comentar, que para eso pongo este tanto por ciento, comento eh, los comandos que son propios del entorno, ¿vale? Y solamente dejo los include graphics. Bueno, si hago eso y recompilo, efectivamente las gráficas me las pone después del final de Ipsum 1 pero como aquí no caben me deja un espacio en blanco y las pasa a la siguiente página es decir la está poniendo donde yo quería sí pero como no caben vale lo que está haciendo justamente es dejarme un espacio en blanco que a lo mejor me moleste incluso más que no lo que tenía antes bueno pues eso es una posibilidad ahora quiero advertir de que esto primero mmm, eh, no permite referenciar las imágenes. Fijaos que, por ejemplo, yo antes podía hacer referencia a la figura 2 y ahora, que lo hayamos escrito aquí, ahora, si yo quiero hacer referencia a esa figura, me aparecen unas interrogaciones. ¿Por qué? Porque este label, que era fig 2 ya no existe. Ya lo he eliminado. Ya no puedo hacer referencia a esas imágenes usando referencias cruzadas. Con lo cual, esto que hemos hecho eh, no es muy ortodoxo. ¿vale? Otra posibilidad que hay, yo no, no lo recomiendo... Pero que sepáis que a la brava siempre eh, está esa posibilidad, pero ya bajo tu responsabilidad. Otra posibilidad es usar un paquete que se llama eh, eh, float, que me permite poner aquí una instrucción, ¿vale? Pero una instrucción que es muy rigurosa. Cuando yo pongo ese H mayúscula, ese H mayúscula indica que quiero que ese gráfico esté ahí, sí o sí. Si yo hago esto. Ahora lo que voy a conseguir, ¿vale? Es que efectivamente aparezca el gráfico después del final Lipsum 1, pero dejando ahí un espacio. Bueno, eh, que es el mismo resultado que antes. Vamos a ver un sitio donde eso... A ver, sí, aquí. Fijaos, aquí, eh, final... Bueno, vamos a ver otro, otro ejemplo, otra posibilidad, ¿vale? Otra posibilidad, por ejemplo, aquí, esta otra imagen. Esta otra imagen es una imagen simple y eh, puede ser que nos moleste que aquí esté dejando mucho espacio y aquí también, y prefiriésemos que aquí eh, integrase, late integrase un poco de texto. ¿Eso se puede hacer? Sí. Entonces, esta imagen, que es la de la figura 2, que es la que tenemos la imagen simple, vamos a coger y vamos a decirle que, eh, no, que nos ponga la imagen, pero en vez de con un entorno figure, vamos a cambiar a una cosa que se llama entorno wrap figure. Es decir, vamos a ver. Wrap figure. Vale. Hay que cambiar aquí para que esto sea también un entorno... Rap figure. eso qué es, eso es un entorno donde ahora estamos usando un paquete específico eh, de látex, se llama rap que lo que hace es que me permite que haya texto eh, rodeando a la figura, para eso tengo que decirle la figura donde quiero que esté vale. si quiero que se quede a la derecha o a la izquierda, la forma de decirle si se, que quiero que se quede a la derecha o a la izquierda es poner aquí entre paréntesis una R. Y el espacio que quiero que ocupe esa figura. Pues quiero que ocupe, por ejemplo, eh, la mitad del espacio que tengo para texto. Ven. En el begin warp figure. Sí. En el begin warp figure. Ahí hay donde hay que. A la diferencia. Tira del figure, que el figure, como la imagen te la iba a poner a priori, eh, sí. separadita del resto del texto, ¿vale? P, te una P, que te falta una P. una P, eso. Ahí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues justo a continuación del Begin una Figure, lo que hay que decirle es dónde quiero que me la ponga, si a derecha o a izquierda, y, quiero, y también le tengo que decir... ¿qué espacio quiero que deje para esa imagen? Bueno, pues si ahora compilo, ojo que para que esto funcione hay que poner un paquete que lo tenemos aquí declarado, que es el paquete RAPFID, ¿vale? Si compilo, ahora ya la imagen no, eh, no va a quedar, a ver dónde está, ya no queda totalmente aislada, sino que fijaos que rodea la imagen con texto. Eso es otra forma de integrar las imágenes dentro de... De, dentro del texto, ¿vale? Y, eh, por ejemplo, esto yo lo he usado para escribir eh, notas de métodos numéricos, pues yo quería que aquí apareciesen los, los comandos que daban lugar a la figura que había aquí, pues eso es bastante bastante útil para que la gente entienda, digamos, los contenidos, ¿vale? Bueno, pues eh, aquí lo único que voy a hacer es como esta figura que hay aquí, que sería la figura 3, ¿vale? Voy a forzar a que aparezca justamente en su sitio. Para que aparezca justamente en su sitio, que sería este que hay aquí, vamos a usar el paquete float, como he puesto antes, que era aquí. Venga. Poniendo el H mayúscula y ahora, cuando yo recompile, efectivamente la imagen la figura 3 aparece justo después de final lixum 3 ojo que esto es un arma de doble filo porque yo lo que le estoy diciendo a Lata es quiero que esa imagen vaya ahí sí o sí con un entorno eh, figure ¿vale? pero si esta figura luego se queda cortada o o, o sobrepasa el límite de la página eso ya es problema tuyo es decir eres tú quien te has hecho responsable al usar este paquete de que eh, eso puede ocurrir entonces tienes luego que chequear a posteriori todo ese tipo de, de cuestiones que no ocurran, ¿vale? En condiciones normales, si no usas el paquete float, sino que usas directamente látex, él es el que se preocupa de que eso no, no vaya a ocurrir. Bueno, pues ya tendríamos nuestras imágenes, ¿vale? Cada una de las imágenes que hemos ido poniendo las tendríamos ya integradas en nuestro texto de manera totalmente distinta, ¿vale? Y no sé, ya con esto creo que es eh, suficiente para... Ya he dado bastante la vara. Nos quedaría el PDF ahora sí integrado justo al final, ¿vale? Porque ya sí había texto. Eh, no sé, pues ya quedo eh, para aclarar dudas o preguntas, aunque supongo que en el chat habrá habido muchas, aunque eh, he de decir que no... Que yo no he podido tener contacto ninguno sobre, sobre el chat. Bueno, pues, decidme... Si hay dudas o preguntas, las aclaro en los minutillos que quedan. Eh, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Eh, cuando, cuando hagamos esto en el, en el editor de texto, este nuestro nuestro, de, del ordenador, que no sea Overleaf, sí. a la hora de incluir la figura que tenemos que poner, la ruta de... Sí. De la imagen Sí, eso es muy importante eh, Aquí Overleaf, él se ha dado cuenta Que la las únicas imágenes que tenía Estaban dentro de la carpeta gráficos Y en cuanto tú has empezado a escribir GR Ya mm, ha buscado gráficos Dentro de eso, ¿vale? No obstante, sí. muchos editores Ya tienen ese tipo también De, de autocompletación eh, Integrada Pero en cualquier caso, lo que tú tienes que escribir aquí Siempre es la ruta hasta llegar a tu imagen Vale ¿Vale? Se tendría que poner C, dos puntos, barra, user, tal. A ver, eh, si es una subcarpeta de donde estás, normalmente tú tienes tus ficheros código fuente de texto, los tienes en una carpeta y los gráficos para ese proyecto los tienes en una subcarpeta, sí. ¿vale? Normalmente sí. eh, no hace falta irte a, al directorio raíz C, eh, que es lo que tú me estás diciendo, sino que te puedes, bueno. eh, puedes enrutarte desde la carpeta en la que estás donde tienes el código fuente. ¿Vale? Por ejemplo, en, en, en Macintosh o en algunos sistemas operativos es conveniente poner el barra punto para indicar quiero eh, empezar justamente en el directorio donde estoy ahora mismo, desde donde estoy eh, escribiendo, donde estoy, donde tengo mi código fuente, ¿vale? Y a partir de ahí tienes que ir enrutando hasta llegar a tu, a donde tengas tu gráfico. Vale, vale. Y otra pregunta, para los que debemos entregar la tarea esta para el reconocimiento del crédito, ¿tiene sí. que ser un documento cualquiera? Por ejemplo, ¿se puede hacer un BIM o algo así? Eh, sí, sí, sí. El documento, o da igual que sea un, un artículo o lo que queráis, ¿vale? Lo Tenemos que, que mejor. Ejemplo. Tenemos que enviar tanto el PDF como el, el código fuente, sí, eh, todo. Vale. y los ficheros que haya usado. Por ejemplo, si ha incluido gráficos, pues harán falta los gráficos, vale, todo en un ZIP. Eso es lo que tenemos vale, vale. que, que enviar. Vale, pues muchas gracias. Nada. Más preguntas. Eh, María Pedrosa, efectivamente, está haciendo una pregunta que, que a mí me ha ocurrido. O, efectivamente, si cargas, si estás haciendo una compilación con Z y, por ejemplo, estás cargando muchos datos externos, pues, Z te permite cargar eh, datos de fichero, con ficheros externos y son muchos, se queda sin memoria, hay una posibilidad para ampliarle la memoria, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo, eso depende del sistema operativo, pero hay una posibilidad para en tu compilador aumentarle ese, el tamaño de memoria que dedica a la generación de, de gráficos. Si eso... Oscar, le he pasado el enlace para que, para que lo mire. Vale. No sé si hay... que si LaTeX tiene la opción de generar un PDF con código, te refieres al compilador de, que se llama LaTeX o al PDF LaTeX o ah, PDF LaTeX es el que directamente te genera el PDF. LaTeX lo que genera es un PostScript, luego el PostScript lo puedes, lo puedes pasar a PDF. A ver, almudena, a que en el PDF salga directamente el código de un text. Sí, con entorno verbatim. Ya te lo he puesto. El entorno verbatim está eh, especialmente pensado para escribir código. El que propone gero mucho mejor, ¿vale? Sí, ese es más específico. O incluso puede usar Mintel. Hay, hay varios paquetes para incluir código, ¿vale? Bueno, pues... Mmm... Nada, mmm, daros la... Ah, yo creo que hemos respondido más o menos a, a todas las preguntas que se han ido haciendo. Ajá, yo estoy... Si alguien está insatisfecho, pues que lo diga, ¿no? Pero... Que contacte conmigo directamente y respondo, ¿vale? No tengo ningún problema en que de todas formas. Yo creo que como estamos también en el, en el grupo de, de Yo Sigo Publicando Si alguien tiene alguna duda, pues pueden escribirnos por Telegram o pueden decírselo a Dani para que con, contactan con nosotros, no hay problema. Bueno, pues siento que al final se haya extendido esto. Yo pensaba que fuese un poco más menos tiempo, pero espero que por lo menos hayáis visto un poquitín las posibilidades, ¿vale? Muchas gracias, Oscar. Oye, yo, yo tuve este problema y fue muy frustrante. Pues no, no, lo, no lo resolví al final porque tenemos que enviar, era un preprint que vamos a, a enviar y, y no teníamos mucho tiempo, pero tuve el problema este de los gráficos y claro, como yo era novato, me frustraba muchísimo. Digo, ¿qué, qué nariz se le pasa a esto que no puedo colocar yo el gráfico donde...? Y siempre me lo ponía evidentemente al principio de la página. Siempre ha sido el trato. Y copiábamos bueno, más que hasta terrible. Sí. Y eh, otra cosa que me, me pasó, ya. Tal... <ríe> Sí, sí, ya, ya, por eso me sentí muy reconocido y estamos atentos a, a la solución y la verdad que me ha venido estupendamente para, para realmente para las próximas veces. Y otras cosas también que me pasó, imagino que, bueno, lo comento ya, eh, eh, eh, que tiene alguna vez un problema, bueno, alguna vez, la única vez que he trabajado, que era haciendo este, este, este artículo hace un par de semanas, fue con las tablas, que nos pareció también que era una cosa bastante, bastante laboriosa, la creación de tablas de en Overleaf, por lo menos a mí me parecía una cosa, sobre todo cuando eran tablas complejas, a lo mejor que tuviera 14 15 filas, tuviera encabezamientos combinados, sabes a lo que me refiero y sí, también sí. me parecía eso, me parecía que era bastante, yo al final opté por la solución, yo siempre intento coger atajos rápidos y transformar evidentemente las tablas en una imagen y la subir como imagen porque sí. ya te digo, en este caso como queríamos hacer una publicación relativamente rápida, no podíamos perder mucho el tiempo en eh. Este tipo de, de Yo creo lesiones. que, Dani, eso de las tablas hasta se merece un tutorial aparte, ¿sabes? Yo creo que sí. Ya, ya, ya no, imagino que no, no tienes preparado material sobre eso. Porque si quieres mezclar, si quieres mezclar, como tú dices, celdas, quieres mezclar filas, sí. pues hay, hay paquetes específicos, se pueden puede hacer cosas mmm, chulísimas, ¿no? Pero, pero sí, que requieren... No, porque no tiene manejo y me gustaría aprender un poco el tema de los paquetes. Pero bueno, como, como quiero contar con vosotros para... ...para esta versión extendida del curso de Overleaf, pues lo vamos viendo, ¿no? De acuerdo. Es que yo creo que Oscar no sabe nada de la versión extendida de Overleaf, pero bueno. No, yo no me estáis asustando. <risa> <risa> ya, yo todavía, todavía lo comenté con el grupo de, de, de Telegram, pero bueno, vamos a intentar hacer uno, un, un, curso de, un curso de verano... Y para la gente que esté publicando un paper uh -huh. vamos a ir dando asesoramiento en tres fases. Uno, que va a ser la fase la primera, de elaboración de la introducción, la metodología, la referencia. La segunda parte, de, de gráficos y, y visualización de datos. Y una tercera parte, de edición del texto. Entonces, cogeremos uh -huh. el artículo en la fase inicial y durante la semana trabajaremos con ellos para ver cómo... Entonces, cada de nosotros intervendremos en una parte. Pero bueno, es una cosa que estamos montando y todavía está en una fase muy, muy inicial. Todavía estamos... Ya veremos cómo lo montamos. Seguro que es de utilidad. Sí, sí. Muy bien, pues si no tenemos nada más, por mi parte solo me queda desear a todos los profes un buen fin de semana y a todos los alumnos y alumnas que habéis estado por aquí que, que trabajéis mucho este fin de semana. Y quería mandar también un saludo a los alumnos de grado que habéis tenido que ir por aquí. Y nada, mandaros ánimo y nos queda el último tirón antes de, la, antes de las vacaciones. Pues nada, chicos, buen fin de semana. Sí, Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.